Amigos, bienvenidos a este espacio de entrevistas con Estereofónica. Hoy estamos con una cantante y compositora mexicana que tiene un sonido muy fuerte y consistente, quien está estrenando álbum La Sangre. Bienvenida, Elazán, San, a Estereofónica. Hola, Diego. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de platicar contigo. Sí, muchísimas gracias a nosotros también. Eh, bueno, estamos estrenando álbum, pero todavía no quiero entrar a hablar de, de La Sangre como tal hacer como unas preguntas para la gente que aquí en Colombia y en todas las partes de Latinoamérica donde nos ven todavía no te conocen hablemos un, hablemos primero un poquito del nombre de las ese no es tu nombre de pila es como ese es como como tu el carácter que has tomado una personificación que has tomado hablemos un poquito de cómo es eh, tomar posesión de un personaje en este caso de un cantante eh, de una cantante eh, fíjate, es algo que siempre había querido hacer en otros proyectos, también había buscado la manera de, de crearme una especie de personaje escénico, eh, pero nunca lo había, lo había tomado con tanta determinación como ahora. Eh, en 2019, que decidí eh, lanzarme con este proyecto solista, ponerle pausa a otras cosas que estaba haciendo y y empezar con este nuevo proyecto como de exploración de otras maneras de componer, otras formas de cantar, decidí crear un personaje eh, también para, para obligarme a ir un poquito más allá de mi zona de confort en todos los sentidos, ¿no? Desde la imagen hasta el sonido, las letras de las canciones y demás. Entonces, siempre desde chiquita he jugado mucho con mi nombre y, y bueno, decidí hacer una contracción de mi nombre que fuera un poco más universal y que eh, me gustan los nombres cortitos, entonces bueno, decidí que eh, me iba a llamar El y este es un, digamos que es, es mi personaje dentro de la música ya en todo lo que vaya a hacer de ahora en adelante. Ok, excelente. ¿Cuál, ¿Cómo fueron los inicios de El en la música? Vamos a un poquito de la historia de El y cómo llegaste a ser El asán en este momento. Eh, pues creo que he estado muy cerca de la música siempre. Eh, yo tengo la fortuna de venir de familia de músicos, entonces desde muy pequeña eh, acompañaba a mis papás a los conciertos, a giras, y, y vivía como dentro de este medio, que se me hacía muy normal, ¿no? Yo, yo lo veía, no lo veía como algo extraordinario. Y yo cantaba, eh, empecé a hacer canciones desde muy chica, así como, como una especie de juego, pero en realidad nunca me lo tomé muy en serio. Hasta, hasta que estaba en la universidad estudiando otra cosa y, y me di cuenta de que no iba a ser feliz por ahí, ¿no? que necesitaba seguir haciendo música. Entonces, eh, decidí meterme a estudiar música y me mudé de ciudad y empecé a explorar el tema de la composición y, sobre todo, empecé eh, con un lenguaje cercano al jazz. Estaba cantando jazz con músicos de, de jazz de la Ciudad de México. Eh, empecé a explorar por ese lado y poco a poco fui eh, acercándome a un proyecto más mío, ¿no? A un, a un sonido mío, pero pues después de haber pasado por esa gran escuela que es, que es este, el jazz, creo que a partir de ahí fue que descubrí mi voz, que descubrí que, que mi voz era mi instrumento principal. Y más adelante empecé a acompañarme del piano para, para componer canciones. Y pues ahí fue donde realmente nació eh, este proyecto, ¿no? lo, donde eventualmente se fue construyendo este proyecto solista. EL SONIDO eh, QUE TIENES en este momento, que, a mí me parece que tiene grandes influencias de tri-hop, un poco de synth pop <risa> también algo de folk. Lo han definido como art-pop. ¿Cómo defines tú el sonido de Elas eh, Hijo, es algo que me cuesta mucho trabajo porque siento que es un sonido que está en evolución constantemente. Yo no tengo eh, un plan, generalmente, de cómo quiero que suene la música. No, obviamente, no puedo negar mis influencias. Y sí, he estado muy cerca del trip hop, pues, algo que me gustó mucho hace, hace algunos años. De hecho, uno de mis primeros proyectos eh, que hice en la música era un proyecto de trip hop. Y, y bueno, me gustan mucho también las voces femeninas, de proyectos muy fuertes, ¿no? De proyectos que, que, que destacan por esta imagen femenina y la presencia de una voz femenina. Entonces, yo siento que antes que cualquier cosa es un proyecto eh, de compositora, ¿no? O sea, es un proyecto que gira en torno a la composición de las canciones, a la voz. Y, y de ahí en fuera, el vestido de las canciones, la instrumentación, pues responde mucho a, a, a nuestras influencias mías y de Rodrigo, que es mi productor, eh, que sí, eh, particularmente, él tiene una inclinación muy fuerte hacia los sonidos sintéticos, le encantan las baterías electrónicas, él es baterista además, eh, los, los sintetizadores. Entonces, creo que hemos elegido de todos los sonidos que nos interesan y de todas las texturas, hemos ido eligiendo lo que cada vez se va conformando más como nuestra identidad. Pero no me interesa tampoco quedarme como en un solo género, decir esto es lo, lo que voy a hacer de ahora en adelante, porque eh, así como de pronto puedo hacer una canción que es puro piano, voz y, y cuerdas, de pronto hay una canción que es totalmente sintética, con eh, muchas texturas, con sintetizadores, con baterías electrónicas, con pads. Entonces quiero mantener esa libertad de responder a lo que cada canción necesita. Okay. A mí, no sé si tengas influencia de Portishead. En algún momento me sonó sí. algo a Portishead, obviamente. Sí, por ahí está, definitivamente. Por ahí está. Bueno, entonces eso significa que no, posiblemente en el futuro no estemos oyendo algo tan tri-hop o el sonido que tengas en este momento, sino que vaya evolucionando hacia otras cosas, ¿no? Sí, yo quiero pensar que, que voy a tratar de, de romper cada vez más mis propias barreras y de arriesgarme y ver qué tanto puedo hacer eh, tomando los instrumentos que, que uso, ¿no? Tomando mi voz y el piano como instrumentos principales y a partir de ahí, pues, creo que se pueden hacer muchísimas cosas y no quiero, no quiero limitarme, ¿no? Ok. ¿En qué se inspira El Azam para la, hacer las letras de sus canciones? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hace parte ese proceso creativo? ¿Cómo funciona? Eh, principalmente escribo sobre mí. Es muy difícil para mí escribir sobre alguien más. Escribo para traducir de alguna manera mi, mi mundo, mi experiencia de ser la persona que soy. Eh, y, eh, por lo tanto, todas las canciones de alguna manera hablan de mí, hablan de, de alguna parte de mí, de alguna, de alguna experiencia, ¿no? eh, Yo uso mucho, eh, para, para empezar a componer una canción, uso mucho imágenes o, o frases o ideas. Eh, que muchas Por ejemplo, muchas canciones vienen de, de la sensación que me quedó de ver, después de ver una película. Una película que me encantó, que tenía imágenes increíbles, y, y, y agarré esa sensación y e hice una canción a partir de ahí. O hice una, que es el, es el caso del, del disco que estoy estrenando, hice una canción a partir de la sensación de soledad generada por la pandemia, ¿no? por el aislamiento. Y, y entonces son canciones que yo uso para eh, comunicarme con el mundo, para, para procesar lo que me está ocurriendo. Eh, más que para contar una historia tal cual, ¿no? Son canciones que hablan de mi vida. ¿Qué estás hablando de película? ¿En qué película te inspiraste para hacer alguna canción? Fíjate, ahorita se me ocurren particularmente dos. Eh, bueno, una película que me, que me dejó obsesionada es Call Me By Your Name. Eh, después de verla la primera vez, eh, dije, no, yo tengo que hacer una canción como para... para eh, retener la sensación de, de, de ver esta película. Y, y otra, otra película que me encantó, que es una película muy vieja, que la vi en el cine, es Days of Heaven. Y, y bueno, me, me pareció, las escenas visualmente me parecieron tan bellas que yo quería hacer una canción como una especie de homenaje a esa película. Entonces, esos son dos que ahora se me ocurren. OK. Bueno, ya empezamos a hablar un poquito sobre la sangre. ¿Qué ha pasado desde ese EP humana? hasta ahora que tenemos a la Luz a la Sangre, que está recién estrenadito. ¿Cuál ha sido ese tránsito desde Humana hasta la Sangre? Pues, lo que pasó fue la pandemia. Eh, eso es, Ese fue, creo, el parteaguas que dividió eh, un, un disco de otro. Humana salió eh, a, en la primavera del, del año pasado y es una colección de canciones que yo había ido trabajando el, desde el 2019, digamos que es como el resumen de mi vida durante 2019. Eh, cuando empezó el 2020, yo recibí la noticia de que me habían dado un apoyo del gobierno mexicano para hacer un disco, un apoyo que yo había solicitado. Y, y bueno, justo nos acababa de empezar la pandemia. Estábamos aislados en nuestra casa. Sin habiendo cancelado un montón de planes que teníamos de gira y demás. Entonces, fue, fue como una especie de bendición enterarme de que tenía el compromiso de terminar este disco en, en un lapso de un año, porque me obligó a, a sentarme a componer, a trabajar canciones que ya, había, que ya tenía empezadas y sentarme a componer eh, como de una manera muy estricta durante algunos meses para terminar las 12 canciones de este disco. Y, y básicamente pues es un disco que eh, fue creado y fue producido durante los meses de confinamiento, eh, que habla sobre eso. Es, tiene definitivamente un, un estado de ánimo pandémico. Eh, son todas Contiene como todas las reflexiones. Eh, del aislamiento y del vacío que vivimos durante esos meses. Entonces, creo que este disco para mí fue como una especie de bitácora de la pandemia que me permitió eh, sobrevivir y, y aguantar bastante bien eh, con el compromiso de tener que hacer estas canciones. Si no, la verdad es que no sé qué, qué habría pasado con nosotros. Claro. Eh, bueno, ya, como lo has dicho y todos lo sabemos, el, el álbum se... Digamos que se empezó a trabajar antes y durante la pandemia, ¿no? Que gracias, pues gracias a la izquierda tuviste como ese, ese periodo de tiempo también para terminarlo, que no, no suele suceder, bueno, esta es una, una situación extrema, pues digamos que se está viendo a nivel mundial. Pero eh, en palabras de ella, la sangre trata sobre la experiencia humana, ¿no? Como todo lo que tú haces, lo, lo, estás, lo, lo has dicho durante la entrevista, y sobre todo sobre ese concepto de soledad. ¿Qué pasó para Ela, San durante eh, la pandemia para que hablemos de soledad? ¿Estuviste muy sola? ¿Tuviste un tiempo de reflexión? Eh, no sé, con, contemos qué pasó durante esta pandemia. Sí, eh, es muy curioso porque este tema, digamos, yo, yo propuse una vez que, cuando metí la propuesta de hacer este disco, eh, la propuesta era hacer un disco en torno al concepto de soledad, la experiencia humana de cómo vivimos la soledad. Y esto era, fue antes de la pandemia. Y, y cuando eh, arranqué ya la producción de este disco y recuperé estos textos, pensaba, bueno, es que no hay un mejor momento para hablar sobre esto, ¿no? Es el momento en el que realmente puedo eh, profundizar en la experiencia humana de la soledad. Y bueno, por supuesto que fue un periodo de aislamiento para mí, porque a pesar de que, de que no vivo sola, lo viví eh, desde un, una introspección muy fuerte y creo que, eh, tanto, tanto Rodrigo como yo estábamos experimentando esta contradicción entre tener el trabajo del disco y tener que estar produciendo. Él estaba encerrado en el estudio, yo estaba encerrada componiendo. Eh, pero al mismo tiempo estábamos aislados del mundo. No salíamos, no veíamos a nadie prácticamente, no teníamos conciertos, eh, todo el, el contacto era vía digital. Entonces, se empezó a crear como esta sensación de irrealidad que creo que todos vivimos en algún momento. Y desde ahí es desde donde eh, compuse una buena parte de las canciones, ¿no? Desde responder estas preguntas de, eh, esta es la cotidianidad que ahora conozco, en qué consiste, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que vamos a recordar de esto? Eh, y cómo, cómo esa cotidianidad y esa aparente calma de que no estaba ocurriendo mucho, en realidad es, pesa muchísimo, ¿no? Y era, era como un, un gran vacío que estábamos tratando de, de sobrellevar eh, con también la incertidumbre de, de, de qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, creo que estas canciones básicamente responden a, a todo eso, a, a esa como una necesidad de huir también, huir del encierro, pero eh, apreciar la calma era siempre como esta dualidad entre hay calma aquí, pero quiero huir, quiero salir, quiero ver qué hay allá afuera. Entonces, to, eh, es, es un tema recurrente en las canciones. También tuvimos oportunidad de ver el, el video de Let Go, que a mí pues, particularmente me gustó mucho. Eh, es un video futurista, con tintes de ciencia ficción, ¿no? está muy bien realizado, dirigido por Paul Coronel, y lo produjo sin retorno. Cuéntanos un poquito cómo fue el shooting. Esto también fue en pandemia, ¿no? El shooting de, del video. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue trabajar esto en pandemia? Sí, eh, pues, fue una, una producción sorprendente para haber sucedido en pandemia. Eh, yo conozco a, a los chicos de Sin Retorno desde hace algún tiempo, pero nunca había hecho nada con ellos. Yo los admiro porque me parece que hacen cosas increíbles. Ellos tienen bastante experiencia haciendo videoclips musicales y, bueno, son cineastas, ¿no? Tienen un, un lenguaje de cine muy desarrollado. Y yo desde el inicio, que empecé a trabajar en este disco, les dije que quería que hicieran un video. No les había dicho de qué canción todavía. Pero ellos empezaron, conociendo mi música, empezaron a desarrollar una idea. Me dijeron, queremos hacer algo futurista, algo eh, con una estética como medio de ciencia ficción, eh, en donde te vayas tú deconstruyendo eh, en todos estos elementos que parecerían cotidianos, pero que de pronto son obsoletos, que de pronto pierden como el sentido cuando los sacas de contexto. Eh. Y me encantó, me encantó la idea. Y cuando les propuse que fuera el video de Let Go, eh, a ellos les gustó muchísimo, eh, siguieron desarrollando la, la idea y la verdad es que yo no me enteré de, de realmente de qué se iba a tratar el video hasta el día de la filmación. Yo estaba muy ocupada trabajando con la música y les dejé como total libertad de que decidieran todo. Y el día de la filmación me dijeron, bueno, pues te vas a sentar aquí, te vamos a proyectar unas cosas en la cara, eh, no te vamos a poner nada de maquillaje, quiero que salgas así tal cual y vas a cantar la canción. Y, y, y bueno, yo hice lo que me dijeron, pero no tenía idea del resultado. Y cuando me enseñaron el resultado, bueno, fue una cosa así alucinante, ¿no? Me, me encantó porque siento que tiene mucha relación con, con esta esta realidad extraña, este como una especie de, de, de película de ciencia ficción que de pronto sentimos que estamos viviendo, ¿no? Me encantó. Qué bueno, sí, es, es, es bien interesante el video y de verdad que está muy bien realizado. <risa> eh, Ela, hablando un poquito de Let Go, eh, hablemos del bilingüismo en tus canciones, ¿no? ¿Tiene, ¿Tiene que ver también como parte de lo que es Ella, o es buscando el, el, el, el público, digamos, anglo o europeo? Mira, es algo que no he hecho en realidad con, como con una estrategia ¿no? en ¿Eh? mente, es algo que, que ha sucedido eh, y que en algún momento me provocó un poco de conflicto, así de, híjole, es que estoy haciendo música en inglés en México, eso va a ser muy difícil. Eh, el proyecto anterior, que, que estaba, en el que estaba trabajando antes de empezar con, con este, era totalmente en inglés. Y, y bueno, ahora que di el salto al proyecto solista, decidí seguir explorando la música en español, porque me parece que se pueden decir cosas muy distintas. Se pueden decir... Eh, las cosas de distinta manera y, y no se pueden abordar. Yo no puedo abordar los mismos temas en un idioma y en otro porque son totalmente diferentes. ¿no? La, desde la fonética hasta las melodías, todo es, funciona de una manera distinta. Entonces, eh, me parece que es interesante no tener una limitación en ese sentido y poder explorar cómo funciona cuando hago una canción en inglés y cómo, hago, cómo funciona cuando hago una en español. Eh, este disco en particular tiene casi que mitad y mitad eh, inglés y español, pero eh, en este momento estoy un poco más concentrada escribiendo en español, tal vez porque estoy leyendo mucha poesía en español, aunque al mismo tiempo la gran mayoría de la música que escucho es en inglés, entonces creo que de ahí viene, como que me alimento de, de ambas cosas todo el tiempo. ¿Cómo recibe el mercado americano o el mercado del de lengua anglo las canciones de Ella en español, porque a veces a mí, a mí me llama la atención que nosotros, nosotros como latinos, a veces nos gusta oír canciones en inglés o consumimos mucho inglés y, a, y al contrario ellos consumen canciones en español. ¿Cómo reciben ese, ese público tus canciones en español? Es curioso, porque eh, creo que la música tiene una recepción muy positiva eh, tanto en inglés, en español, en el país que sea, ¿no? O sea, creo que, creo que es música que eh, se siente auténtica, que conecta a nivel sonoro, pero definitivamente eh, sí hay una conexión emocional cuando podemos entender la, las letras, ¿no? Entonces, me ha pasado tocando en Estados Unidos que eh, hay público que conecta inmediatamente con las canciones que canto en inglés pero que también se sienten cautivados por la música en español, aunque no entiendan qué dicen, ¿no? simplemente como por la emoción que está presente. Lo que sucede es que cuando yo estoy cantando para un público que sé que no va a entender las letras de mis canciones, eh, me concentro mucho más en la parte emocional, creo que ahí hay una gran responsabilidad en, en la parte expresiva y en cargar de emoción a la música, porque la, emoción puede la, la música puede transmitir aunque no entendamos las letras, ¿no? A mí me encanta música, de pronto en otros idiomas que no entiendo qué dicen, pero, pero conecto con, con la emoción de la canción. Entonces, creo que por ese lado tampoco hay una barrera, ¿no? Es posible romper esa barrera a través de la emoción. Claro, y también es parte de, de pues sobre todo cuando se está cantando en vivo, el hecho de conectarse con las personas, así no están entendiendo, pero la música es ese instrumento que lleva a la conexión emocional, ¿no? Precisamente. Exacto, sí. Ela, eh, Estás preparando, pues teníamos entendido, una presentación en vivo del álbum que será grabada y transmitida por streaming el mes entrante. ¿Esto va? ¿No va? Eh, ¿Qué músicos invitados tenemos? Cómo, ¿Cómo va funcionando eso? Fíjate que es, es algo que me tiene muy emocionada porque a pesar de que no podemos tener los conciertos que nosotros quisiéramos y hacer conciertos con público y con toda la, la banda... Eh, decidimos hacer este concierto una presentación del disco en vivo con músicos invitados con varios de los músicos que participaron en la grabación del álbum eh, y va a ser un concierto grabado eh, grabado a cinco cámaras es una superproducción eh, en un escenario increíble con eh, tengo a seis músicos invitados bueno tengo a rodrigo que siempre me acompaña más otros cinco músicos eh, cello, guitarra, muchos teclados, coros. Eh, y también está la Danira, que es la chica que baila en el video de Ave de Paso, va a estar bailando ahí en vivo con nosotros en el escenario. Bueno, es un, un gran concierto que nos tiene muy, muy ocupados y muy emocionados, que se va a transmitir por streaming el 10, 11 y 12 de junio. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo puede la gente acceder a, a ese streaming? Ese streaming está disponible para todo el mundo. Eh, será a través de la página Arema, arema.mx. Ahí se pueden adquirir los boletos. Ya están a la venta los boletos. Eh, estaré, de todas maneras, publicando la información en mis redes. Pero, bueno, será muy, muy emocionante tener a público de distintos lugares acompañándonos. Esa es otra ventaja, ¿no? De hacerlo por streaming, que cualquier claro. persona se puede conectar. Perfecto. Bueno, ¿qué viene para él, en el futuro? ¿Colaboraciones, giras? ¿Cuándo te vamos a ver por Colombia, por Latinoamérica? ¿Qué viene? Híjole, yo espero que muy pronto. La verdad es que creo que este disco se tiene que tocar muchísimo. Está, tenemos una banda espectacular para tocar la música del disco. Y, y, bueno, lo primero es tener la posibilidad de viajar, tener la posibilidad de salir. Estamos ya preparando una serie de presentaciones en la Ciudad de México. Y pues esperamos, mi sueño es poder visitar Latinoamérica, eh, me encantaría visitar Colombia muy pronto. Eh, por ahora pues seguiremos programando cosas, estamos preparando también una colaboración, todavía no puedo revelar mucha información al respecto, pero estoy trabajando con, con mi disquera para eh, seguir, seguir haciendo música y seguir colaborando con, con distintos artistas, no necesariamente en, en México y no necesariamente músicos. Me gusta mucho la, la multidisciplina, entonces seguro estaremos haciendo cosas muy pronto. Perfecto. Bueno, Ela, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Esterofónica y esperamos de verdad verte muy pronto en Colombia. No, muchísimas gracias a ti y a ustedes. Ha sido un gusto platicar y espero poderlos visitar muy pronto. Así sea.